Tira que plata. Está por acá cerca del arma del arma esta? sí un poco más por acá al medio sí por acá ahí listo listo listo Ay, no no no. Está bien. entonces yo agarro de acá miro esta arma que tiró el cuatro recién la miro la miro miro hasta que desaparezca que diga agarrar una vez que desapareció el tema de agarrar hay una tecla que tenés que confirmar que dice guardar cuando apretas la tecla de guardar son dos teclas diferentes esta tecla de guardado